Bueno, antes del club del anime, yo estudiaba, de hecho seguí estudiando a la par del programa, eh, licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UBA. Y eh, nada, daba clases de inglés y por otro lado trabajaba con un amigo, colaboraba mejor dicho con un amigo, en una revista de cómics que se llamaba Comiqueando, que era de Andresa Corsi, un chico muy conocido en el mundo del cómic. Este, y bueno la revista básicamente era de cómic europeo y norteamericano pero como el manga estaba teniendo mucho éxito en España digamos comenzaba la expansión, estamos hablando de finales de los 90 él quería tener un espacio dedicado también a los japoneses entonces con este amigo mío colaborábamos ahí y un par de veces este, él bueno, se encargaba, eh, la revista y él era el organizador del evento de la feria eh, anual de, de cómics acá en Buenos Aires. Entonces este, él traía invitados, ¿no? así como la Comic-Con eh, y, y bueno, en su momento nos dio también un espacio para poder este, exhibir algo de anime. Y en ese momento nosotros pasamos un par de capítulos de Macros y de Astro Boy, me parece, si, si mal no recuerdo. Y bueno, fue un éxito, Digamos, la sala se llenó, fue muy bueno y eso fue en el 99. Eh, y poquito tiempo después, a los dos o tres meses, eh, recibí la oferta de sumarme a, a la conducción del Club del Anime. Dos o tres meses después de Fantavires, que así se llamó la Convención Anual de Cómics en Buenos Aires del 99, en La Rural, eh, yo ahí había conocido al hermano de, del dueño de la revista, que conocía a su vez, estudiaba lo mismo que yo, y conocía al productor del club, y bueno, yo ya sabía que el, que el club estaba en el aire, digamos, con, con Oberto, y, y bueno, estuvimos, compartimos unos días ahí en, en la convención, y eso fue en diciembre y creo que en marzo, fines de febrero, me llama por teléfono y me dice que, que, bueno, que Roberto ya no estaba más, que estaba buscando un nuevo conductor, que lo habían, le habían ofrecido a él pero que no le interesaba y que se acordaba de mí y que si a mí me interesaba, digamos, él me había propuesto. Así que así fue, le dije que sí, digamos, más que nada porque yo estudiaba comunicación y era una, una puerta de entrada a la televisión, aunque en principio a mí no me interesaba eso, me interesaba más la gráfica pero era una oportunidad genial, así que, eh, bueno, le pasó mi teléfono, me llamó Quique, Quique Gramajo, que era el productor, y fui, tuve una entrevista, una prueba de cámara muy pedorra, <risa> este, porque yo no tenía ni idea de lo que era estar delante de una cámara, pero bueno, este, estaban muy apurados por continuar el programa, así que eh, arranqué y así, así llegamos, digamos el, el programa salía de un estudio que estaba en en la calle Fraga, Fraga y Dorrego, por ahí, este y muchos años estuvo ahí, uno, uno en alguna de las calles de los Virreyes, bueno, pero por ahí era por esa zona. Y la productora era Promofilm, que, que, bueno, que fue en su momento una productora muy, muy importante que hacía todos los programas de entretenimiento de, de Canal 13. Así que era como interesante, digamos, la oferta. Anécdotas que me marcaron haciendo el programa. Eh, bueno, en principio hacía a nivel general, eh, la, la, digamos, lo que genera un programa de esas características en, en la gente, ¿no? En, en, en los fans. Eh, a mí me hubiera encantado cuando la chica por ahí disfrutar de un programa así. Eh, eso, eso por un lado. Y después. Eh, en, en experiencias concretas o anécdotas concretas eh, bueno la gente que conocí este, yo recuerdo un señor que era um, hacía espadas hacía espadas japonesas y, y tuvimos la posibilidad de que viniera al programa era herrero y había sido había estudiado incluso había creo que tenía la posibilidad de ir a Japón a trabajar en, a aprender con un maestro y era un tipo muy noble en, en lo que hacía este, eso me, me gustó muchísimo después las bandas que vinieron al programa eh, también, ¿no? la guerra que le ponían, ¿no? así como vos decís Le prechaban y todo eso, este, eh, digamos, me, me, me gustaba ver el entusiasmo digamos, con, con, la, con el que se vivía o vivían esas, esas cosas. Así, había muchos chicos, muchas chicas que, que, que, que se dedicaban concretamente a algo, había otro chico, no me acuerdo si se llamaba Mauro, que también hacía este, muñecos y era muy bueno en eso. O la gente que dibujaba ¿no? y que soñaba con ser mangaka y demás, este, era, era, era maravilloso. Ojalá que alguno lo, lo, lo haya logrado ¿no? o haya seguido por ese camino. Eh, me acuerdo también cuando yo fui la primera vez a Japón, eh, no fui enviada por el programa, digamos, pero bueno, en, al, al año de estar en el programa fui a Japón y, y bueno, pues fue divino en ese sentido también porque grababan unas cosas para el programa, ¿no? Y uno bueno como que el viaje tenía otra otra perspectiva. Después recuerdo un invitado que era el actor de doblaje, eh, no me acuerdo si de Rick Hunter o de alguno de los personajes de, de Robotech que también no. O sea, el actor de doblaje en inglés, ¿no? Obviamente no era algo que uno estuviera acostumbrado a escuchar. Pero bueno, tenerlo sentado ahí a un tipo que durante mi infancia lo vi en los títulos de Robotech era como ¡oh! <ríe> Medio impresionante. Este... Por ahí, bueno, si hubiera sido otra época, eh, nosotros entramos después ya en el 2000, 2001, que fue medio caótico a nivel económico, por ahí, no sé si hubiéramos tenido más guita, si hubieran podido hacer más cosas o viajes este, o demás. Pero más que nada, digamos, las anécdotas van por el lado de los invitados este, y por el lado de algunos mails muy amorosos que me mandaron y las convenciones que fuimos este, a cubrir. Digamos, eh, eso, digamos, hubo años muy, muy buenos en ese sentido. Mi relación con la cultura nipona es fluida, es estrecha, eh, porque después de mi propia cultura, es la cultura que más me interesa desde hace muchos años. Eh, yo terminé el colegio secundario hace mucho y bueno, ya sabía inglés, había estudiado inglés y me interesaba, ya estaba en la facultad y me interesaba aprender otro idioma, había tenido francés... Vamos, pero no quería ir por esos, por esos este, idiomas más, más clásicos, entonces este, ya me gustaba, medio como los japonés, no había mucho acá, imagínate que esto era a principios de los 90, mediados de los 90, y, y bueno, a veces me ocurrió que podía hacer japonés, me fui hasta la embajada, me dieron una lista de institutos, eh, me anoté en uno, en Niche, Kuina y en Caballito, y bueno, ahí me hice grandes amigos, éramos muy poquitos los que estudiábamos japonés en ese momento, eh, muy poquitos, seríamos cuatro o cinco, y ahí me, me, me terminé de enganchar, digamos, porque si bien me gustaba el idioma y los dibujitos y eso, este bueno, empecé a conocer otros aspectos de, de la cultura que te los da el estar eh, en un entorno este, más japonés, ¿no? Este, y bueno, después me, después viajé, después volví, después bueno estuve con el club, después por mucho tiempo no, no estudié, eh, yo habré estudiado ocho años por aquel entonces, después dejé más o menos la misma cantidad de años y era tres años. Este, digamos, yo empecé a viajar con más frecuencia a Japón y dije bueno, no puede ser que tanto tiempo que haya estudiado que no pueda hablar que esto que lo otro y que me siga gustando la cultura y no digamos, haya olvidado tantas cosas. Entonces eh, me volví, volví a estudiar y bueno, y hoy eh, sigo estudiando la, de manera particular y, y bueno, y, no sé, me siento como bien, bien cercana a esa cultura. Este, tengo amigas allá que cuando voy nos, nos, nos vemos, he recorrido muchas partes de Japón, planeo seguir viajando y planeo en algún momento hablar, por lo menos no tan perfecto, pero hablar como me manejo con el inglés que puedo llegar a conversar y demás. Este... Eso es, digamos, la, la relación con la cultura japonesa. Reconozco sus su sombras y sus luces, ¿no? Digamos, no es, todo, no es todo perfecto. No tengo esa visión de Japón, nunca la tuve, no lo idealizo. O sea, hay cosas de la cultura que no me gustan, que no me podría acostumbrar, que no coincido, este pero por otro lado hay muchas cosas que sí me gustan, digamos. este Y he logrado que a mi marido también le guste, así que eh, nos gusta a los dos y viajamos juntos, cosa que está buenísimo.